Bienvenidos mis queridos amigos en este nuevo video de tu canal El Poker Hoy te voy a enseñar un lip para alinear objetos en curvas en el programa de AutoCAD 2023. Si ustedes tienen otras versiones, también pruébenlo y escríbenos en el caja de comentarios si es que les funcionó con qué versión lo están trabajando. En esta ocasión lo voy a trabajar con una versión actualizada 2023. Y no olviden compartir este video, video con sus colegas y amigos y compañeros de la universidad Tal vez lo necesiten y así para que estén más la facilidad de sus trabajos Sin más comentarios vamos a iniciar con otro video En primer lugar vamos a eh, hacer algunos oh, arcos o oh, algunos círculos para estar demostrando elipse Nos vamos en arco, hacemos oh, este tipo de arco no, otra vez un arco de esta manera. A ver, a ver. Hacemos un arco de esta manera. Y por último, hacemos una polilínea. Hacemos una polilínea. De esta manera. Ahora, seguidamente, nos vamos a Mañaner y Load Application para estar cargando nuestro arco luego seleccionamos, vamos a dar cargar y vamos a close de cerrar una vez que hemos cargado vamos a digitar el comando aop, el AOP. luego seleccionamos el aop, luego vamos a ubicar el objeto que queremos a demostrar o queremos pegarlo en el círculo o en el arco, ok, vamos a seleccionar este objeto, damos un enter y ubicamos el punto medio si es que queremos o podemos ubicarlo el punto inicio o como también el final, ok, vamos el punto centro vamos en este caso, luego nos dice eh, seleccionen la curva, en este caso vamos a seleccionar la curva y ahí vemos que ya tenemos el objeto. Y podemos mover con nuestro mouse. Si queremos trasladar al otro lado. También lo podemos mover con nuestro mouse. Para así colocarlo en el lugar que corresponde. En este caso vamos a colocar en esta posición. Ahora, otro una vez más vamos a estar demostrándole. Por ejemplo, con este objeto vamos a cargar el AOP. En la aplicación AOP damos un Enter, seleccionamos el objeto, damos un Enter, especificamos el punto y luego, especi y luego seleccionamos el arco. Luego tenemos seleccionamos el arco y ahí vemos que podemos colocarlo en el lugar que corresponde. ¿okay? Ahora para la polilínea también de, de la misma forma vamos a seleccionar por ejemplo eh, este objeto AOP hacemos Digitamos a AOP, luego Enter, seleccionamos el objeto Damos un Enter y seleccionamos el punto donde queremos moverlo Luego vamos a seleccionar la polilínea okay, La polilínea o la línea también de, de igual forma Y podemos moverlo de esta manera y podemos colocarlo o ubicarlo donde queremos colocarlo okay, En este caso vamos a colocarlo aquí ese sería todo con la demostración de Lips. No olviden compartir este nuevo video con sus amigos, colegas o compañeros de la universidad para que les facilite el trabajo y también para que ellos lo descarguen. Y el Lips les voy a dejar ahí en la Lips les voy a dejar en la descripción del video para que vayan y lo descarguen. Así que nos vemos hasta el próximo video. Chao, chau, chau.